este último mes, en este último tiempo, venimos teniendo reclamos. Muchos de ellos tienen que ver fundamentalmente con el, el abastecimiento de agua en las en la escuelas. El eh, cual eh, tiene, digamos, el, en su, su problemática fundada sobre eh, la parte electromecánica, que es con las, con las bombas, ¿no es cierto? Y en, otras, y en otros aspectos, también quizás con la reserva, con, con la capacidad de reserva de agua de los establecimientos. En el caso puntualmente de lo que es bomba, lo que notamos en este último tiempo es, eh, se nos ha incrementado con respecto a otros años, eh, la problemática que tiene que ver con la sustracción de, de estos equipos, que son muy costosos, que cuesta mucho... Eh, su reposición en forma inmediata y que el faltante del mismo en el edificio hace que este no pueda ser utilizado como corresponde por toda la, la comunidad educativa. Y, y cuando dice sustracción, eh, ¿se refiere a robos o no? Sí, sí, sí, sí por supuesto, sí, al, al robo, digamos, que por ahí se nos viene presentando en las distintas escuelas que para nosotros poder actuar y darle eh, reposición a la misma, necesitamos que nos presenten una denuncia policial, porque como se trata de bienes patrimoniales hay que hacer el descargo de ese, de ese bien. Y, y bueno, es eh, una situación compleja que en este año eh, la venimos padeciendo, por así decirlo. Bien. Este ha sido, digamos, entonces el motivo de, de, de varias de estas situaciones. Por ejemplo, en la Escuela San Martín ¿ha sido por esto? No, ¿en la Escuela San Martín? No, no, no, la Escuela San Martín lo que manifestó fue un reclamo con unos baños que, que estaban bajo llave, eran baños que desde la época en que se entregó la escuela que no se estaban utilizando eh, y estaban bajo llave cuando la empresa iba a hacer el relevamiento para mantenerlos, entonces bueno... Eh, ahora lo que se ha hecho justamente es ponerlos a punto se los está poniendo en condiciones con el faltante, digamos, de algunas pequeñas situaciones que se han advertido como las cadenas, digamos para las cadenas de las de las mochilas de los depósitos de colgar eh, y algunas otras cositas como artefactos de hiriferías eso se está condicionando y se está dejando a punto, ese es el reclamo que ha habido en la Escuela San Martín el tema de de bomba eh, Eventualmente los hemos tenido hace poquito en la Escuela Antonio Torres en, en el límite entre Johnson y Posito eh, después en el Centro Polivalente de Arte, eh, y en, bueno, en varios establecimientos venimos sufriendo estas estos problemitas con las bombas, eh, que como te dije, es difícil se, se ponerlo en forma inmediata.